Después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, situó a Bolivia como uno de los países que falló en sus obligaciones de lucha antidroga, el ministro de gobierno, Eduardo del Castillo, rechazó el informe y lo descalificó bajo el argumento de que se hizo de manera unilateral. Rechazamos este informe porque ha sido elaborado de manera unilateral, sin estar presente dentro del territorio nacional como lo hacen otros organismos internacionales como la Unión Europea, la 1 u otros organismos que se encuentran debidamente acreditados dentro del territorio nacional. Del Castillo agregó que dichos informes deben ser realizados y evaluados entre ambos países y no de manera individual. ...aquellos informes que se elaboren de manera conjunta con autoridades del gobierno nacional... ...donde exista un intercambio oportuno de información serán validados por el Estado Plurinacional de Bolivia... ...muy diferente a los informes que realiza uno de los países principales consumidores... ...de sustancias controladas del mundo como es Estados Unidos. La Cancillería emitió un comunicado en el mismo sentido... ...Bolivia rechaza enfáticamente el sesgado documento publicado por la Casa Blanca que no valoró los resultados obtenidos mediante metodologías propias basadas en evidencia y en colaboración con la UNODC y la UE, informes que son reconocidos por organismos multilaterales que hacen un análisis equilibrado. En el memorándum publicado por la Casa Blanca, Biden también califica a Bolivia entre los países de mayor tránsito o producción de droga. Se trata de un reporte basado en los últimos 12 meses. El ministro del Castillo argumenta que durante la gestión 2019-2020 hubo un golpe de Estado y desorganización a los cuales atribuye la reducción en erradicación de los cultivos de coca ilegales.